Hola a todos, soy Mario Álvarez CH y quiero compartir con ustedes esta idea que me surgió mientras hacía algo que en realidad disfruto mucho hacer, leer. Y como me gusta tanto, todo lo que llega a mis manos lo conecto con mi otra pasión, los medios sociales. Así que desde hoy, por este canal, les estaré presentando un libro y diciéndoles por qué me gustaría que lo leyeran y qué deben encontrar en él si como a mí les gusta el tema del social media. Así que el día de hoy les traigo el libro El Elemento, es decir, Ken Robinson, editado por Grijalbo en 2009, y que básicamente habla de cómo encontrar el elemento, ese algo que nos hace especiales, que desarrolla todas nuestras capacidades y que si lo encontramos y lo potenciamos nos hace felices. Pero, ¿por qué leer El Elemento? El Elemento nos habla en uno de sus apartados acerca de la importancia de encontrar las tribus indicadas para hacer florecer las ideas, ya que la mayoría de ellas se pierden porque no las compartimos con las personas indicadas ni las promocionamos en los lugares correctos, lo que llama Robinson, los dominios y los campos. También exponen las dinámicas tribales que hacen que las ideas se desarrollen en los entornos sociales tales como ratificar el compromiso, la comunicación y la comunión con la idea, la inspiración como el resultado de esa interacción tribal y la alquimia de la sinergia que se expresa cuando las ideas se generan y se complementan con los demás, el resultado es mucho mejor que si se hubieran pensado en solitario. Si están buscando desarrollar el elemento suyo o de su marca en las redes sociales, no dejen de leer este maravilloso libro. Bueno, espero que les haya gustado, y si tienen alguna sugerencia o comentario, no duden por favor en comunicarse en los canales que verán a continuación. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.